Rata inmunda, escoria de la vida, a mal hecho. El peor miedo del embarazo es terminar gorda, fea y desaliñada como vos. Da asco. Deberías estar en un féretro. Insípida. Vieja Católica, Dinosauria. Tus niveles de retraso mental son impresionantes. A vos te voy a decir todo. Jodete. Fea. Sos el p*** más que he visto en mi rep***ísima vida. Easy. All you need is love